El 20 de mayo del 2021 se publicó la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, la cual representa un fuerte retroceso para los derechos de las víctimas, las personas migrantes y la Procuración de Justicia, violando con esto la Constitución Política de nuestro país y los tratados internacionales. Entre los aspectos más cuestionables de la ley se encuentran restringe los derechos de las víctimas a participar y coadyuvar en la investigación, limita el derecho de las víctimas a recibir información. Al reducir el ámbito de aplicación del mecanismo de apoyo exterior pone en peligro el derecho de familias de víctimas migrantes para que desde ser extranjero puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Elimina el derecho de las víctimas a solicitar la facultad de atracción ante la inactividad e ineficacia de las autoridades locales. Intenta disminuir las obligaciones de la Fiscalía como miembro autónomo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como reducir su responsabilidad en la búsqueda de personas desaparecidas. Nos regresa a un esquema jerárquico, burocrático y sin estrategias novedosas para enfrentar la grave criminalidad que vive el país. Elimina la posibilidad de que la ciudadanía tenga una participación activa en el diseño del Plan Estratégico de Procuración de Justicia y en la designación de los fiscales especializados. Lo anterior representa una contravención directa al principio de progresividad, toda vez que se trataba de derechos ya reconocidos en la Ley Orgánica Abrogada, considerando además que la ley impugnada fue elaborada fuera del marco legal ante el incumplimiento por parte del Fiscal General de la República para emitir una convocatoria pública en la que se garantizara la participación de las víctimas, la sociedad civil y la academia. Organizaciones del colectivo contra la impunidemia presentamos diversas demandas de amparo que buscan dejar sin efecto dicha ley. Ante dicha situación, hacemos un llamado enérgico al Poder Judicial para que a la brevedad resuelva y proteja los derechos que corresponden a las víctimas, particularmente de aquellas que luchan por justicia frente a crímenes atroces como desapariciones, torturas y ejecuciones.